Bueno, pues hoy contamos con, eh, con la mm, presencia en el campus corporativo del sector TIC eh, de Javier Martín. Eh, muchos de vosotros creo que habéis venido porque es él el que, el que va a dar la charla y porque el tema creo que es realmente, realmente interesante. Eh, esta sí. webinar, webinar eh, pertenece al... Campus Corporativo del Sector TIC de Andalucía. Es la última eh, acción formativa de esta edición del campus, así que estoy muy contenta de que haya tenido tantísimo éxito de, eh, de público y que, y que todos hayáis hecho el, entre comillas, sacrificio, yo creo que no va a ser un sacrificio, que va a ser eh, eh, algo fantástico y, y bueno... Mmm. Os doy la bienvenida. Bueno, a muchos de vosotros ya os conozco personalmente. Yo soy Carmen Peláez, la directora del campus corporativo del sector TIC, que no me he presentado, he sido un poquito grosera. Bien, bueno, eh, la, la webinar tiene una duración de entre 45 y 60 minutos. Eh, las personas que, que quieran hacer preguntas, os ruego que las vayáis anotando porque, al finalizar la charla, Javier contestará todas las preguntas. El sistema va a ser el siguiente. Eh, vosotros vais a hacer las preguntas a través del chat. Hay un botón púrpura a la derecha, lo desplegáis y, en el globito, eh, podéis eh, escribir la pregunta que vayáis a hacer. Yo estaré pendiente de si a Javier se le pasa alguna pregunta, pues... Eh, recogerla y recordárselo. Pero bueno, ya os digo que al final al final de la, de la charla haremos el, el debate tan largo como pues bueno, como interés tenga, tenga la sesión. Así que os ruego a los que tenéis el micrófono encendido que no que lo apaguéis, si no ya os lo voy a apagar yo, porque se oyen siempre muchos ruidos de fondo y es muchísimo más cómodo para todos el que solamente se oiga al ponente. Yo misma voy a apagar mi micrófono también. a ahora, en cuanto termine de, de hablar. Bien, pues, os voy a presentar a Javier, aunque ya le conocéis todos. Javier Martínez, director de innovación abierta en S.Ingolar, donde es el responsable de la relación de la empresa con el mundo de las startups. Como emprendedor, ha creado y vendido las empresas Tecnoblogs, dedicada al desarrollo de blogs sobre tecnología y social media factory, una agencia de marketing en redes sociales. Escribe a diario sobre startups en el blog Lloyd. Y semanalmente sobre innovación en la newsletter futurizable.com, que os recomiendo porque son realmente interesantes. También ha escrito en los libros Emprender Ligero y Smart Money. Es promotor de los eventos de emprendedores, iniciador y de los eventos de inversiones en startups Smart Money. Colabora habitualmente como profesor en varias universidades y escuelas de negocio, incluida la EOI, que es a través de, de la Escuela de Organización Industrial que le hemos invitado, en temas de innovación, marketing y financiación. Bueno, pues, Javier, yo voy a compartir tu presentación y te voy a ceder la palabra. Todo tuyo. Muy bien, pues... Vamos a empezar. Eh, muchas gracias, eh, Carmen, por la presentación. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Eh, ya que decís lo del ruido, aviso que tenemos tormenta en Toledo, que es donde estoy ahora. Y, y justo creo que o, oiréis algún, seguramente algún trueno. Eh, pues la verdad es que este tema de los OKR se está empezando a, a despertar mucho interés. Bueno, prueba de ello es, como decía Carmen, que estemos aquí una tarde de julio eh, todos muy atentos a este tema y está siendo eh, sorprendente porque prácticamente hace un año nadie había hablado de esto en España y, y, la, y, y bueno, nosotros en Singular lo descubrimos precisamente hace un año eh, dentro de, de nuestro... Eh, dentro de nuestro observatorio de talento. Fijaros, este, este tema de los OKRs tiene mucho que ver con, con, lo que, con las personas, no, con, no, es, no es tanto un, un tema puro de gestión eh, o de tecnología, sino es, es, tiene mucho que ver con la cultura de las empresas y cómo las empresas gestionan el talento. Entonces nosotros, eh, eh, a, la, a la raíz de la realización del observatorio de talento, fue como lo descubrimos, y creo que nos pasó una cosa que, que, no, que puede haberos pasado a muchos y es que la primera vez que oyes hablar de OKR eh, suena bien, o sea, hay una serie de aspectos que, que llaman la atención, que son bastante llamativos por la diferencia de, de otros modelos anteriores, pero luego eh, cuando intentas profundizar en ello y cuando en, empiezas a leerlo, te quedas un poco confundido. No eres capaz de, de llegar al, al fondo de, del funcionamiento. Eso es lo que me gustaría ayudar hoy a, a resolver, que, que os vayáis de aquí con, con las ideas claras y realmente en qué consiste, para que, que veáis que es mucho más que un simple sistema para crear objetivos, que va mucho más allá de, de los KPIs o de otras cosas que hayáis podido hablar de ello. Y, y a mí me, bueno, me costó... Eh, un, un tiempo, unas semanas, leyendo mucho y, y hablando con gente y demás, darme cuenta de, del potencial que tenían y desde luego estoy convencidísimo de que es algo que, que puede ayudar a muchas empresas a cambiar, a, a mejorar, a transformarse. Eh, claramente lo enmarco dentro de los procesos de transformación digital de las empresas y, y no solo puede ayudar a las empresas, también puede ayudar a las personas porque, como os decía, es algo que está muy muy vinculado con, con la cultura. Eh, ¿qué, ¿Qué hemos estado haciendo en Singular respecto de OKR? Bueno, pues lo primero y la manera en la que me gusta a mí hacer las cosas desde que empecé con Logic y, y después con Futurizable, pues primero es aprender y compartir el conocimiento que, que vamos adquiriendo. Entonces hemos ido publicando una serie de artículos en Futurizable eh, ya llevamos eh, bastantes, tanto en lo que es la propia newsletter de Futurizable como a través de LinkedIn. Y con lo que ya habíamos aprendido, convocamos un primer evento eh, hace un, un mes, donde ya contamos con el apoyo de Google para, para su realización. ¿no? Nos estuvieron asesorando, nos recomendaron ponentes y, y la verdad es que el evento tuvo muy buena acogida, participó mucha gente y empezamos a ver que ya hay empresas que lo están aplicando que a todas es algo que, que les cuesta porque la verdad es que no es una complejidad técnica, es un hay, hay una serie de, de aspectos que, que cuesta un poco interiorizar, pero en el momento en el que los has entendido te das cuenta de ese gran poder que tiene para, para transformar las organizaciones. Pues a raíz de este evento nuestra idea es convocar una serie de meetups mensuales inicialmente en Madrid y, y el próximo lo tendremos el 25 de mayo en, en Google Campus, en Madrid. Pero la idea es seguir haciendo más, no solo en Madrid, también en, en otras ciudades. Entonces, bueno, hecha esa especie de introducción, os comento cuál es el objetivo de, de esta sesión, qué es lo que quería compartir con vosotros. Eh, voy a ir al grano, voy a explicar claramente qué es OKR, o, o sea, en qué consiste, qué son los objetivos, qué son los, los que... Eh, pero también es muy importante entender qué, qué nos aportan, ¿no? qué necesidad resuelven, eh, porque podríamos decir que ese es el punto de partida. Eh, simplemente si nos quedamos en entender qué es un objetivo y qué es un resultado clave, pues probablemente eh, vamos a empezar a hacerlo y, y lo vamos a abandonar, eh, porque al final requiere constancia y... Ya os adelanto que veo dos grandes dificultades en el tema de, de aplicar OKR dentro de la empresa. Lo primero, precisamente, es el tema de la constancia. Eh, si, no, si no somos conscientes del poder transformador que tiene esta metodología, eh, simplemente vamos a empezar a utilizarlo y luego el día a día nos va a llevar a que nos olvidemos de ello. ¿no? Pues Muchas veces, no sé, por poner un ejemplo, lo típico... Nos compramos una agenda eh, en enero con toda ilusión del comienzo del año y cuando llega febrero, pues ya nos hemos olvidado de la agenda y, y seguimos usando el cuaderno eh, que hemos usado siempre o las notas en el móvil. ¿no? Eh, entonces, eh, esa es una de, los, de las dificultades y la, la otra dificultad es aprender a definir bien qué son objetivos y diferenciarlo de otras cosas que no son objetivos y realmente ponernos objetivos, por un lado que sean ambiciosos y por otro lado que, que, que podamos llegar a cumplir. ¿no? Entonces, un poco toda esa toda, toda, la, toda esta explicación va en esta línea de ayudarnos a entender en qué consiste y eh, ser capaces de aplicarlo correctamente. Entonces, ahí tenéis estos cinco puntos que vamos a, a tratar, eh, podrían ser muchos más, pero bueno, en, en una hora un poco menos... Para mí esto es lo más importante y luego eh, podemos comentar lo que consideréis oportuno. Eh, entonces vamos a empezar por explicar eh, qué es OK. Bueno, el, eh, la, la, podríamos decir el significado de, de esas siglas, pues es objectives and Key Results. Result, eh, Objetivos y resultados claves es eh, la traducción, ¿no? Por lo tanto, tenemos como dos elementos. Por un lado están los objetivos y por otro están los resultados clave. Como os podéis imaginar, los resultados clave es lo que nos ayuda a conseguir los objetivos. Y los objetivos realmente eh, es lo que nos ayuda a conseguir lo que queremos hacer. Realmente el objetivo no es el fin, ¿no? sino que es una herramienta que nos ayuda a conseguir un fin o una meta. ¿no? Eso lo vamos a ver ahora. Eh, con, con, de manera más concreta. Eh, ¿De dónde viene este, este tema de, de los OKRs. Bueno, quien se ha convertido en, en su gran divulgador, se llama eh, John Doerr, eh, trabajó en Intel y, a, y aprendió eh, OKR de Intel porque esto se inventó en los años 70 eh, por parte de, de Andy Grove, que era el, el CEO de Intel. Pero... Eh, John Doe ha sido el responsable de mm, sistematizarlo, podríamos decir, de ponerlo blanco sobre negro y sobre todo el responsable de llevarlo a Google y Google ha sido la empresa que, que ha ayudado a popularizarlo. Aunque realmente no es que Google haya hecho un esfuerzo por darlo a conocer, sino que más bien mucha gente que ha, salido de, de, que ha trabajado en Google y ha salido a trabajar a otras empresas ha empezado a aplicarlo ...y se ha convertido en algo realmente viral, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el planteamiento? Eh, que vamos a usar OKR en ese, en ese en ese, proceso de evolución, de transformación... ...y nos, nos, se nos plantea como una metodología, aunque luego veremos que más que metodología... ...en el sentido muy estricto, es un sistema, es una serie de pautas, son una serie de ideas... Eh, que nos ayudan a, a enfocarnos en lo realmente importante. ¿no? El libro que ha escrito John Doerr, luego hablaremos de él, se llama precisamente Mide lo que importa. Entonces, habla mucho de la, de la importancia de, de tener prioridades, de, eh, de enfocarse, que veremos luego que es uno de los super, superpoderes que promueve OKR. Y aquí... Es fundamental, y, y ya os adelanto, lo veremos después, toda la importancia de los aspectos relacionados con la productividad. Todos sabemos que si nos ponemos demasiados objetivos, al final no vamos a conseguir ninguno. Eh, por eso, la importancia de priorizar, la importancia de las prioridades. En la palabra prioridad, pues de alguna manera nos transmite que debe haber algo que va primero, ¿no? Y poner algo lo primero es... Eh, que es lo más importante y nosotros tenemos que ser capaces de discernir ¿no? qué es lo, lo más importante, incluso si hay algo que va primero, pues no debería haber muchas más cosas ¿no? que, que interfirieran. ¿no? Por lo tanto, ese es un poco el, el inicio de lo que nos está planteando. Eh, por otro lado, eh, claramente OKR eh, está relacionado con la gestión ¿no? y, y habla pues de, la, de una necesidad que tienen los líderes de las organizaciones, ya sean los directores de esas organizaciones, emprendedores, eh, de, de contar con una herramienta que les permita eh, tener una visión de lo que está ocurriendo dentro de, de la empresa. Esto es muy importante porque eh, esta palabra visión o, o visibilidad, eh, que ahí también habla de claridad, ¿no? Es, Fundamental. Sabéis que en, en muchas empresas hay muchísimos problemas de comunicación, muchísimos problemas de, eh, de prioridades, ¿no? de, de saber realmente qué es lo importante, qué es en lo que debemos trabajar. Eh, quizás el, el director de la empresa tiene claro dónde debe llegar, pero ¿cómo transmite eso al resto de, de las personas? Y cuando las personas definen cuáles son sus prioridades para conseguir sus objetivos eh, para, para cumplir con su trabajo, cómo sabe el resto de la organización eh, cuáles son esas prioridades y cómo tiene esa visibilidad de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, los OKR tiene este componente de transparencia, que es uno de, de sus de sus valores principales y la transparencia no es tanto como ocurre en las metodologías ágiles en, en Scrum, por ejemplo, que es una cuestión de, podríamos decir, de, de sinceridad, ¿no? de, de tener el, el arrojo de decir a las personas lo que se piensa y, y, y, lo, eh, y, y, en, y en lo que se cree, ¿no? sino que en este caso, esa transparencia está muy relacionada con saber qué es lo que está ocurriendo realmente dentro de una empresa. Luego veremos que los OKRs se definen de manera trimestral, es decir, se eh, ejecutan en el corto plazo y por lo tanto. Al hacerlo en el corto plazo podemos saber con bastante precisión qué es lo que está ocurriendo o más bien qué es lo que debería estar ocurriendo, ¿no? en qué es lo que está trabajando la gente, cuáles son sus prioridades y por lo tanto eh, para los que dirigen la organización y para toda la organización es un elemento muy importante este aspecto de la visibilidad que, que proporcionan los OKRs. Eh, seguimos un poco con, el, con las definiciones. El, aquí eh, John Deere vuelve a hablar de que es, se trata de un sistema Dice que es sencillo porque realmente no tiene una gran complejidad Vais a ver que son cuatro cosas Realmente están los objetivos, los key re results y están los CFR y alguna cosa más Pero eh, sí que es cierto que en esa sencillez por, bueno, también se suele decir que realmente es mucho más difícil conseguir, algo, eh, conseguir que algo sea sencillo que el que algo sea complicado. ¿no? Entonces, esa, conseguir esa sencillez también tiene un esfuerzo. Y, y, y esto se asemeja mucho con, con metodologías ágiles como Scrum, donde precisamente todo el mundo entiende las ventajas que tiene la agilidad, ¿no? y y, el, y, el, y la transparencia y, y los sistemas que se han desarrollado para ello, pero luego llegar a dominarlo eh, resulta bastante complejo, ¿no? Bueno, entonces tenemos en OKR los objetivos. Es muy importante este planteamiento de que los objetivos no son solo de la organización, también deben tener objetivos los equipos y cada persona debe tener objetivos. Y esto ya empieza a tener diferencias con respecto de otros sistemas de gestión de objetivos, donde probablemente o donde en muchas ocasiones hay, uno, hay unos objetivos de toda la organización o hay objetivos de las personas, pero no es, entre comillas, como en este caso, obligatorio tener objetivos para eh, todas estas entidades, no tanto la organización como los equipos y las personas. Eh, el, el tema del objetivo, eh, John Doerr lo define como la dirección. Esto es muy importante porque antes os comentaba, el objetivo realmente no es donde queremos llegar, no es la meta, no es el resultado de haber cumplido con, con el objetivo. El objetivo es lo que nos ayuda a conseguir dónde queremos llegar. Por ejemplo, y ya empiezo a poner ejemplos, un objetivo no es convertirnos en el líder del mercado, eso es una meta. Eh, nosotros podemos tener objetivos que nos ayuden a convertirnos en el líder dentro de nuestro mercado. Eh, ¿Cuáles son esos objetivos que nos ayudan a convertirnos en el líder de nuestro mercado? Pues ser la marca más reconocida por los clientes, eh, ser la marca que tiene un mayor volumen de, de clientes o un mayor volumen de, de facturación, o un mayor, una mayor penetración de productos dentro del mercado. Por lo tanto, eh, tenemos que intentar no ponernos, y esto es muy importante, objetivos abstractos, como ser el líder del mercado, que es bastante, entre comillas, relativo, sino objetivos que sean lo más tangibles posibles, lo más concretos posibles, y a su vez esos objetivos son los que nos ayudan a conseguir esas metas. Y los resultados clave es lo que nos ayuda a conseguir esa, ese objetivo que nos hemos propuesto. Y a su vez, como cumplimos los objetivos, estaremos consiguiendo la meta. Cuando dice que deben ser medibles, eh, aquí eh, inmediatamente lo, lo asociamos con los KPIs, con los KPIs, ¿no? con los KPIs y, y claramente, pues, de hecho, está relacionado. Eh, luego podemos comentar que realmente OKR lo que hace es nutrirse de otros sistemas anteriores, pero los mejora eh, no tanto desde el punto de vista práctico o técnico, sino que los mejora desde el aspecto cultural, ¿no? lo que introduce son una serie de, de mejoras, por ejemplo, en lo relativo a la transparencia, que debe ser todo compartido, colaborativo, consensuado. Lo que estamos viendo al final son nuevos modelos de organización, nuevos modelos de funcionamiento de las empresas, y, por lo tanto, eh, eh, eh, OKR va en esa línea, no, no son los modelos antiguos, jerárquicos, eh, muy institucionales, muy todo muy estructurados sino que son modelos mucho más colaborativos y, por lo tanto, eh, eh, van en, va en esa línea con respecto a la diferencia de los KPIs. ¿no? Eh, la importancia de medir está clarísima y lo vamos a ver después. Y eh, esta, este planteamiento de saber si realmente se ha cumplido un objetivo, poder decir sí o no, es lo que, lo que hace que intentemos evitar objetivos que sean abstractos. Por eso os decía, ser el líder del mercado es muy relativo, pero eh, tener mm, eh, el, el, el mayor número de ventas de, dentro de un mercado, pues es eh, bastante concreto y se puede... Eh, cuantificar. ¿no? Eh, entonces, luego por otro lado, y, a, y aquí sí que es cierto que ciertas terminologías pueden llegar a, a generar eh, confusión, pero para que nos hagamos una idea, los objetivos eh, serían qué es lo que queremos conseguir eh, a través de ese camino que vamos a llevar para conseguirlo y los resultados clave es cómo lo vamos a conseguir cuáles son las acciones, las actividades que nos van a permitir conseguirlo. Por ejemplo, si queremos ser el líder en un mercado, eh, tendremos que ser el que más venda y para ser el que más venda tendremos que tener una buena estrategia comercial. Por lo tanto, si generalizamos mucho, pues esos key results estarán re eh, eh, relacionados con, las, con, la, con la estrategia comercial. Eh, luego habría otro nivel inferior eh, que sería que es, cuáles son las tareas que nos van a permitir conseguirlo. Pues esas tareas ya estarían dentro de la agenda y sería el cuándo lo vamos a hacer. Por ejemplo, queremos ser el líder en el mercado, por lo tanto vamos a tener una estrategia comercial y para tener una estrategia comercial vamos a contratar a una persona que, va, que, que sea eh, referente eh, dentro de la acción comercial, dentro de, de, de nuestra actividad y contratar a esa persona, pues al final supondrá eh, publicar una oferta de empleo, supondrá eh, hacer una serie de entrevistas y hacer una oferta a esa persona entonces esas acciones tan específicas que, que sí que se, se planifican dentro de la, de la agenda eh, serían las tareas y, y sería el cuándo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, como veis, poco a poco vamos creando una serie de capas de lo más alto, que son las metas, lo más tangible, que son los, los objetivos y, y los key results, y luego eh, están las tareas, que es lo, lo más básico del día a día. Eh, y aquí el resumen, ¿no? Eh, perdonad porque... El, el resumen sería que OKR al final es un sistema que nos ayuda a definir objetivos y a conseguirlo, que es lo, lo quizá lo más importante, porque respecto de, de, de los KPIs o de los sistemas o de los objetivos Smart o del cuadro de mandos, eh, no esos sistemas no nos dicen cómo tenemos que conseguir los objetivos. Por un lado, se queda un poco abstracto en el sentido de que no define correctamente o no define del no, no te da eh, unos, unos parámetros sobre cómo definir esos objetivos y por otro lado no te da herramientas eh, que sí que tiene este sistema. En concreto hay una, herramienta, hay una herramienta que vamos a ver después que son los CFRs que es la herramienta que nos va a ayudar a conseguir esos objetivos. Entonces, eh, vamos a hablar en concreto de los objetivos, eh, qué, es, eh, qué es lo que queremos eh, conseguir o lograr, eh, y, y aquí es donde están sus características. Deben ser concretos, por eso os decía, tenemos que huir de, de, de lo que sea abstracto, de lo que sea opinable, de lo que sea relativo. Eh, por eso, eh, mucha, bueno, por ejemplo, en Google dicen que si los objetivos no tienen un número, no son suficientemente concretos. Por ejemplo, pues ya no valdría ser el líder en el, en el mercado, en nuestro mercado, sino que además lo tendríamos que verificar con un número. ¿no? Tenemos eh, más del 60% de la cuota de mercado o tenemos más de determinado volumen de ventas que verifica que somos el, el líder del mercado. Por otro lado... Eh, que sean trascendentes o ambiciosos, por, tiene un, un componente de motivación, claramente estamos hablando de un sistema enfocado a la mejora de las empresas, por lo tanto, tiene que ser motivante porque no vamos a mejorar si no estamos motivados y por otro lado, tiene que ser exigente en el sentido de que, eh, de que nos va a pedir un esfuerzo extra al que inicialmente estaríamos dispuestos a realizar. De esto hablaremos posteriormente y es el concepto del 80% que comentaré con más detalle, pero este planteamiento de eh, que sean trascendentes, que nos llamen, que llamen a la acción y que nos inspiren, claramente está relacionado con la motivación, teniendo en cuenta, que luego comentaremos, que los objetivos no están vinculados con los eh, incentivos económicos que tienen los trabajadores. Lo cual es un poco eh, contradictorio para muchos porque parece ser, o sea, pues que puede, puede parecer que mucha gente piensa que si no hay un incentivo económico no hay una, una razón para esforzarse. Entonces en este caso lo que se está planteando es que los objetivos tienen que ser suficiente inspiracionales como para que la gente los quiera por, conseguir por su propia motivación relacionada con su trabajo. Esto, por otro lado, está muy relacionado con el concepto que vamos a ver después de que los objetivos eh, pueden ser y deben ser bottom up, es decir, pueden ser las propias personas las que definiendo sus objetivos eh, van a eh, esforzarse más. Todos tenemos claro que cuando nosotros mismos decidimos qué queremos hacer, nos vamos a esforzar más y vamos a estar más motivados que si nos imponen qué es lo que tenemos que conseguir. Bueno, eh, entonces, eh, al final lo que, lo que los objetivos nos ofrecen, aquí dice este tema de remedio contra el pensamiento confuso, pero es, al final es la transparencia de la que os hablaba antes, o más bien esa visibilidad de saber realmente qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y aquí hay que, tener, hay que partir de una base y es que muchísimas empresas realmente no se ponen objetivos porque no saben dónde quieren llegar. Eh, saben que quieren ganar más dinero, saben que quieren hacer más cosas, saben que quieren mejor, pero no saben por qué lo hacen ni realmente son capaces de concretar a dónde se dirigen. No tienen esa dirección de la que hablábamos, no tienen ese GPS eh, que les va a ayudar a, a, a saber dónde quieren llegar. ¿no? Al final... Eh, esta capacidad de, de concretar y de tener visibilidad sobre lo que se está haciendo eh, puede ser enormemente transformador para muchas empresas. Eh, aquí lo tenemos, perdonad por los saltos, eh, vale, aquí lo tenemos eh, más, concre más resumido, eh, el objetivo sería la dirección por la que queremos ir, ¿no? que sería... Dentro de esa ruta que nos marca el, nos marca el GPS que estábamos haciendo, eh, nos llevan hacia aquello que queremos lograr y eh, sus características eh, son que deben ser significativos, o sea, importantes, inspiradores, concretos, incluso con un número, eh, que nos ayuden a pasar a la acción y deben ser públicos. Esto no lo he comentado suficientemente, pero a diferencia del resto de sistemas de de de, gest, de gestión o de definición de objetivos, obligatoriamente en OKR los objetivos deben ser públicos, de toda la organización. Toda la organización tiene que saber quiénes cuáles son los objetivos de todos los demás, de los empleados deben ser, saber cuáles son los objetivos de los directivos, los directivos de los empleados y toda la organización, cuáles son los objetivos de toda la empresa y de todos los equipos departamentos de la empresa. Eh, esto, como os podéis imaginar, es un cambio muy importante respecto de sistemas anteriores y eh, eh, mucha gente dice que es parte de su, del éxito porque promueve una transparencia que hace que la gente se sienta mucho más integrada dentro de su trabajo. Cuando hablamos de nuevos modelos de organización, que comentaré después con un poco más de detalle, eh, los nuevos modelos de organización, una de las características principales es la transparencia, además de, la, eh, de todo lo que tiene que ver con, con la, la autonomía que se le da a las personas para, eh, para hacer, realizar su trabajo. Por lo tanto, eso lo veremos después, que si, si, si OKR es... Eh, botón up, es decir, se puede definir de abajo arriba, desde las personas a la organización, claramente va totalmente relacionado con los nuevos modelos de organización eh, que se están promoviendo eh, con organizaciones horizontales, organizaciones líquidas, sociocracia y otro tipo de modelos de organización. Un ejemplo para, para concretar. Eh, si nosotros queremos... Eh, mejorar en nuestra organización, una de las mejores maneras que tenemos de mejorar la organización sería mejorar el grado de satisfacción que tienen nuestros clientes. Bueno, eh, para, poder de, para poder mejorar el grado de satisfacción que tienen nuestros clientes tenemos que saber cuál es ese grado actual. Imaginemos que ya tenemos clientes, pero no sabemos cuál es su grado de satisfacción. Podemos hacer una encuesta de satisfacción para saber en qué nivel eh, de satisfacción se encuentran y vamos a ver, por ejemplo, si utilizamos eh, un tema que cada vez es más utilizado, que se llama NPS, pues que nuestro grado de satisfacción puede, ser, eh, puede estar en, en un número determinado. Por ejemplo, entre el 1 y el 10, el grado de satisfacción en una encuesta que hemos realizado puede ser un 5. Bueno, pues si nosotros queremos mejorar, los, nuestro, eh, nuestro objetivo es mejorar el grado de satisfacción de nuestros clientes, podríamos plantearnos subir de un 5 a, a un 6. Eso sería un objetivo, eh, pasar de grado de satisfacción 5 a un 6. Pero como OKR nos pide que sea aspiracional y que sea eh, ambicioso, lo que vamos a hacer es ponernos que no sea de un 5-6, sino que sea a un, a un 7 o a un 8 incluso. Luego veremos que eh, realmente esto no, no, no pasa nada por ser tan ambiciosos porque el sistema nos dice que podemos no llegar al 100% de consecución de nuestro objetivo. Pero si somos capaces de ir acumulando mejoras sucesivas, para que os hagáis una idea cuando eh, YouTube empezó a utilizar los OKRs tardaron tres años en conseguir el objetivo que se habían propuesto. Lo que ocurría era que ellos iban viendo cómo trimestre a trimestre, que era cómo definían los objetivos, eh, iban mejorando. Por lo tanto, es suficiente para continuar. Por lo tanto, ya hemos visto un ejemplo de lo que sería un objetivo. ¿Y qué son los resultados clave? Bueno, los resultados clave es lo que nos ayuda a conseguir los objetivos. Es cómo vamos a llegar a ese objetivo. Y, lo, y tiene, se cumple una serie de, de características, ¿no? Deben cumplir una serie de características. En primer lugar, deben ser específicos y eh, desarrollarse en un marco temporal, que idealmente son tres meses. Y deben ser agresivos, eh, pero realistas. Por ejemplo, si nos hemos propuesto eh, que me, vamos a mejorar nuestro nivel de satisfacción de clientes de un 5 eh, un a un 6 o de un 5 a un 7, aquello que nos va a permitir conseguirlo los res, son los resultados clave. ¿Cómo podríamos conseguirlo? Por ejemplo, eh, mejorando el ratio o el tiempo de atención al cliente. cliente. Ya sabéis que si atendemos adecuadamente al cliente es más, más probable que que el cliente esté satisfecho. Bueno, pues por ejemplo, si tenemos un teléfono de atención al cliente, tenemos que proponernos reducir, por ejemplo, el tiempo de, de resolución de una, de una queja o de un problema en, en, a la mitad. Eso sería un objetivo agresivo, eh, sería concreto, pero por otro lado, eh, realista en el sentido de que con un esfuerzo lo podemos conseguir. Ya os digo que no pasa nada si no se cumple al 100%, de hecho es recomendable que no se cumpla al 100% porque siempre debemos dejar cierto margen de mejora, pero eh, tiene que ser suficientemente ambicioso como para que podamos eh, tener siempre ese, ese esfuerzo extra para llegar a, a, su, a su consecución. Y el hecho de que sean medibles y verificables nos obliga a... Eh, introducir sistemas de medición. Por ejemplo, en, los en un proceso de atención al cliente, en una llamada telefónica, tendremos que tener algún sistema informático en el que nos permita medir el tiempo que tardamos en hacer esa, esa, esa gestión de la reclamación, por ejemplo. Eh, claramente aquí dices que tiene que tener una cifra, por lo tanto, la cifra es lo que nos permite saber si lo hemos cumplido o no lo hemos cumplido. Eh, bueno, supongo que sabéis que, que Peter Dracker eh, creó el, eh, un sistema de, de dirección basado en objetivos, que es en parte en lo que se inspira OKR y, OKR y, y lo que dice, decía Peter Dracker es que cuando... Eh, eh, nos enfocamos en, en los resultados y no en, en o sea nos enfocamos en, en los resultados y en el proceso y no en la mente, es eh, donde realmente vamos a, a sacarle provecho de nuestro trabajo, porque hay mucha gente que se enfoca en, en, el, en el trabajo en sí mismo, pero no en lo que quiere conseguir. ¿no? Entonces, esto es un poco el mensaje que se, que se transmite. Entonces, enfocarse en los resultados es como os decía y ya hemos estado viendo el ejemplo de cómo serían los, los, resu los resultados clave de, el de, de nuestro objetivo de mejorar la percepción que tienen nuestros clientes de nuestra empresa serían acciones como mejorar el ratio de, eh, de tiempo de atención a, a las reclamaciones, eh, también realizar campañas que nos permitan estar más cerca de, de, de la opinión que tienen nuestros clientes, resultar más cercanos, eh, poner en práctica eh, las sugerencias que nos hayan hecho nuestros clientes, sugeren, en esa encuesta que hemos realizado, eh, saber que, cuáles son las posibles mejoras que podríamos hacer en nuestros productos y ponerlas en práctica. Entonces, ese sería un ejemplo de, o serían ejemplos de resultados clave. Eh, aquí tenemos el resumen, eh, el sistema OKR lo que nos propone es que por cada objetivo debemos tener una serie de resultados clave. Podemos tener objetivos anuales y trimestrales, pero para empezar yo recomiendo trabajar con objetivos trimestrales y con los eh, resultados clave correspondientes a cada objetivo para cumplir cada objetivo tenemos que eh, definir varios resultados clave, eh, dos o tres eh, resultados clave por cada objetivo. Y con esto ya tendríamos la base de, eh, del sistema OKR. ¿Que ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener una tabla en la que vamos a definir cuáles son los objetivos de empresa, los objetivos de equipo y los objetivos de personas. Ahora veremos que esto... Eh, debe hacerse de manera colaborativa y, por otro lado, vamos a eh, definir resultados clave para cada uno de esos objetivos y siempre que se cumplan con esas eh, condiciones que hemos indicado. Eh, esto era la parte más práctica o, o técnica, ¿no? Cómo, eh, ¿En qué consiste el sistema OKR? Lo que vamos a ver ahora es la parte más motivacional. En mi opinión... Eh, el, la razón por la que tenemos o deberíamos eh, aplicar OKR en nuestro trabajo y en nuestras empresas es una cuestión de productividad y de motivación. Y el, el propio creador del sistema, Andy Grob, lo que decía era que veía que en su empresa hacía, había mucha gente que trabajaba y no obtenía los resultados o no conseguía los objetivos esperados. Es decir, lo que decía antes Peter Dracker, estaban trabajando por trabajar y esto no le, no le resulta motivador a nadie. Si logramos vincular los OKRs con eh, la motivación de las personas que ven que eh, obtienen unos resultados de trabajo, esto va a hacer que la, la organización mejore. ¿Y cómo se materializa esto? Eh, bueno, pues con todo lo que decíamos de la visibilidad, de, de definir bien los objetivos y demás, eh, como dice eh, este otro emprendedor, pues porque resulta que mucha gente está trabajando en cosas que no debería y es porque no se han definido adecuadamente los objetivos que tiene la organización. ¿no? Eh, en, en estos eh, mensajes, o sea, estos mensajes de otro emprendedor que publicó en Twitter, lo que transmiten es la importancia de enfocarnos en el sistema y no tanto en los resultados, eh, porque si yo me planteo escribir un libro, pues es algo tan complicado no o, o tan a largo plazo o que lleva tanto tiempo que va a ser muy difícil que lo, que lo consiga. Sin embargo, si me enfoco en escribir una página o me enfoco en escribir... Eh, unas líneas, entonces poco a poco iré sumando y sumando todo eso estaré consiguiendo mi objetivo que es escribir el libro. El, el aspecto de, de que los OKR son bottom-up también es muy eh, motivante eh, porque si le decimos a la gente lo que tiene que hacer probablemente no va a estar todo lo motivada para conseguir eh, los objetivos. Sin embargo, si dejamos que la gente se ponga sus propios objetivos, con la suma de los objetivos de la gente se puede construir objetivos de la, de la organización. Este es el tema de la, de la autonomía que os comentaba anteriormente. Si le damos autonomía a la gente para decidir en qué cosas puede mejorar dentro de su trabajo, aunando las mejoras de mucha gente, eh, lo que podemos construir son mejoras eh, de toda la organización. Por ejemplo, mucha, gen la, mucha gente sabe que trabajar en equipo eh, ayuda a mejorar en general el trabajo que realizamos. Bueno, pues podemos dejar que la gente se ponga un objetivo que sea trabajar en equipo. De manera que trabajando en equipo se estará consiguiendo un objetivo global que es mejorar la productividad de la organización. Del mismo modo... La mejora, mejoras en aspectos relacionados con la formación, mejoras en aspectos relacionados con la comunicación. Son todo mejoras de la productividad que nos van a ayudar a, a seguir objetivos globales de toda la organización. Eh, mi consejo de cara a, a la puesta en marcha de OKR dentro de una organización sería que primero habría que explicar a la gente en qué consiste OKR pedirle que se pongan sus propios objetivos y sus key results correspondientes y a partir de que ya lo han empezado a hacer la, la gente de manera autónoma y, y a, para sus propias cosas, generar esa necesidad, generar ese interés para luego proponer objetivos globales de organización. No hacerlo a la inversa, porque si lo hacemos a la inversa va a parecer que, que es algo que viene impuesto y va a hacer que mucha gente no se sienta motivada a cumplirlo porque lo va a ver como una carga, lo va a ver como algo añadido a su trabajo, como más trabajo a todo lo que ya tiene. Sin embargo, si les explicamos que esto les va a ayudar a ser más productivos, les va a ayudar a ser mejores profesionales, les va a ayudar a mejorar en su trabajo y como consecuencia eso va a tener beneficios para ellos, les damos las herramientas para que puedan aplicarlo en su trabajo y luego poco a poco vamos construyendo los objetivos de toda la organización en base a esos objetivos que se ha eh, propuesto la gente. Aunque claramente eh, los directivos de la empresa podemos poner eh, objetivos de toda la organización y luego pedir a, al resto de la organización que se, que se ponga los objetivos correspondientes que ayudarán a conseguir a su vez esos objetivos. Esto ya lo hemos comentado, eh, lo de los, eh, ya es, está relacionado con los mensajes anteriores en Twitter y aquí Eisenhower ¿no? decía este planteamiento de que eh, lo, no es tan importante dónde queremos llegar, ¿no? sino qué es lo que nos ayuda a conseguirlo. Y este es el problema de por lo que muchas veces no conseguimos nuestros objetivos y es porque sabemos que queremos ir a un lugar, pero no sabemos cómo llegar, no sabemos el camino, porque no hemos definido eh, el, el, el recorrido que queremos eh, recorrer para llegar a él. Bueno, otro aspecto relacionado con la productividad personal que, que es muy interesante eh, en los OKRs es el, el aspecto de que los OKRs se definen de manera trimestral y no anual. ¿Esto qué nos aporta? Nos aporta... Eh, algo muy, que está sobradamente comprobado y es que cuando vemos que los objetivos se, está cerca, su cumplimiento, nos esforzamos más. Por ejemplo, si somos un estudiante y sabemos que tenemos un examen dentro de seis meses, pues lo vamos a preparar unos días antes, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Acortar todo ese proceso para ponernos a trabajar lo antes posible en, el, en aquello que nos va a permitir llegar al resultado. Al final esto es como se hace con, con las integrales en matemáticas. Cuando no eres capaz de calcular el área de una superficie por, por su complejidad, lo divides en, en partes suficientemente pequeñas que sí que sepas calcularlas y sumándolas todas eh, lo vas a conseguir. ¿no? Por eso, cada, cada tres meses, además, luego esto tiene el componente del interés compuesto que nos ayuda sumando todas esas pequeñas partes de tres meses todos esos pequeños objetivos que vamos consiguiendo cada tres meses, cuando se suman, nos llevan a objetivos muy grandes. Luego otro aspecto relacionado con la productividad personal es el hecho de ordenar muy bien las, las prioridades, ¿no? De poner los grandes objetivos al principio, ¿no? Supongo que habéis visto, eh, sabéis a lo que se refiere esta imagen, ¿no? Si pones las piedras grandes al principio, luego las piedras más medianas y luego las pequeñas y luego la arena, pues serás capaz de meterlo todo dentro del bote. Sin embargo, si lo pones todo de manera caótica, pues al final se te quedará mucho fuera, ¿no? Entonces, definir las prioridades es algo fundamental dentro de la productividad personal y es una de las cosas que nos va a ayudar muchísimo dentro de, de este sistema de OKR. Y luego otro aspecto, es el, el aspecto que se llama esencialismo, ¿no? Que es centrarnos en lo importante, ¿no? Y esto está relacionado con que los objetivos deben ser pocos. Eh, nunca deberíamos ponernos más de eh, tres, cuatro objetivos, quizá máximo cinco, pero ya os digo, más de dos objetivos es ningún objetivo, ¿no? Es un poco la, la idea porque entonces unos acabarán interfiriendo con otros, ¿no? Y esta idea de esencialismo, del minimalismo, que hemos visto tanto en aspectos relacionados con el diseño, el menos es más, eh, lo que nos transmite es que en OKR debemos ponernos entre uno y tres objetivos, al menos eh, cuando estamos empezando un objetivo, y, eh, y de, en lo aval, por ejemplo, una buena cifra pueden ser los tres objetivos y los, tri, los tres eh, key results que nos ayudan a conseguirlos. El, el tema del interés compuesto ya lo comentaba, cuando eh, vamos sumando re, eh, objetivos a lo largo de los meses, si cada tres meses conseguimos mmm, avances en nuestros objetivos, al final se va sumando y como decía Albert Einstein, el, el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo, esto quiere decir que vamos sumando poco a poco pequeñas cantidades de algo hasta que acabamos llegando a construir algo muy grande. ¿no? Esto es fundamental porque si somos capaces de definir bien cuáles son nuestros objetivos que sean alcanzables, que sean tangibles, pero que nos ayuden a esforzarnos, si cada tres meses nos estamos esforzando para mejorar, al cabo de tres o cuatro años, fijaros la cantidad de trimestres que hemos acumulado, y por lo tanto, los resultados serán enormes. Eh, otro de, los, de, las, de las prioridades o de las premisas que nos pone OKR es el foco. Enfocarnos en lo que realmente es importante. Y eh, por eso la importancia de ponerse pocos objetivos y eh, comprometernos con esos pocos objetivos. ¿no? Esto de los superpoderes, bueno, son una serie de, de indicaciones, de criterios que nos promueve el sistema OKR sobre cómo debemos definir eh, los objetivos y cómo debemos trabajar para conseguirlos. Y el aspecto del 80% eh, lo que quiere decir que los objetivos no deberían cumplirse al 100% porque si los cumplimos al 100% no habremos dejado margen de mejora. Pensad que al ser objetivos cada tres meses vamos a estar poniendo cada tres meses nuevos objetivos y tenemos que dejar siempre un poco de margen de mejora para un esfuerzo extra. Esto en el mundo del deporte se, se entiende muy bien. En el mundo del deporte nadie debería llegar, por ejemplo, en una carrera exhausto a la meta. Nadie debería, debería llegar a la meta y llegar tan cansado que vaya a tener un problema de salud. no Siempre debería llegar con algo de margen suficiente margen como para poder haber podido hacer un esfuerzo. En una carrera habréis visto cómo los, los deportistas, los atletas pueden llegar a hacer un sprint y eso es porque todavía tienen energía, ¿no? Entonces podemos llegar con esa energía, con esa capacidad todavía como para poder hacer un sprint, pero sin llegar exhaustos al límite que, que acabemos, eh, que, que eso suponga un problema, ¿no? entonces eh, cumplir los OKR 50% ya está bien, al 80% es ideal o al 70% es ideal, al 100% lo que quiere decir es que quizá no eran suficientemente ambiciosos o quizá no nos hemos dejado un margen suficiente de mejora como para poder eh, ir un poco más allá en siguientes fases. Luego, el tema de medir, eh, claramente... Eh, bueno, lo que transmite es el, el planteamiento este de que, de que lo que no se mide no se puede mejorar, y cuando no mejoramos, pues al final lo que estamos haciendo es perder oportunidades frente a la competencia, frente al mercado. Eh, eh, vivimos en un mundo de competencia en el que constantemente tenemos que estar mejorando porque si no mejoramos, lo que va a ocurrir es que vamos a retroceder, ¿no? Entonces, en eso es en lo que se basa el idea del el libro. De del, del que está promoviendo todo este sistema de los OKRs, de John Doer, en la importancia que tiene poder medir los resultados y los objetivos que nos vamos eh, proponiendo. ¿no? Por eso el hecho de que cada objetivo debería tener un número y los, y los un número, si lo cumplimos o no lo cumplimos, y los eh, key results pues claramente deben tener un número, un porcentaje de consecución. Y luego, eh, como os decía, una de las eh, grandes diferencias de OKR respecto de otros sistemas de gestión de objetivos es que OKR nos da las herramientas para conseguir los objetivos. ¿Y cuáles son esas herramientas? Bueno, son lo que se llaman los CFRs, que eh, las la siglas significan conversaciones, feedback y reconocimiento. Y al final es cómo la organización ayuda al empleado, a la persona, a cumplir con sus objetivos. Y cómo cuando la organización ayuda a los trabajadores a cumplir con sus objetivos, los objetivos de los trabajadores hacen que se cumplan los objetivos de toda la organización. Y eso es una cosa que siempre nos olvidamos. Nos enfocamos mucho en el resultado de lo que queremos conseguir o en los objetivos si nos olvidamos de poner las herramientas necesarias para conseguirlo. Muchas veces las herramientas pueden ser de productividad, pero también pueden ser de motivación. La importancia de hablar con la gente, de consensuar eh, los objetivos con la gente, de hacerle un seguimiento, de dar feedback a la gente eh, de decirle lo que se piensa, si se piensa que se está trabajando bien, si se piensa que hay aspectos que se pueden mejorar y luego importantísimo el reconocimiento, no se puede eh, plantear un sistema de, de objetivos si no va a haber un reconocimiento para aquellos que cumplan con esos objetivos ¿no? por lo tanto lo que mueve OKR a través de los CFR es un sistema de gestión continuada del rendimiento Frente a otros sistemas de gestión de objetivos donde es al final del año donde se verifica si se han cumplido los objetivos, aquí cada tres meses se está comprobando que los objetivos se han cumplido. Se publica, se hace público quiénes son los que consiguen esos objetivos y quiénes no han ido a conseguir los objetivos y se reconoce el mérito de aquellos que se han esforzado para conseguirlo. Por lo tanto, si somos capaces de introducir estos sistemas de seguimiento de los, de los objetivos a través de estas reuniones entre los líderes de la organización y los trabajadores, pues vamos a, a tener muchísimos más mejores resultados. Esto es lo que os decía, que, que supone un esfuerzo en cuanto a la constancia, pero está comprobado y muchísimas empresas lo están comprobando así, como cuando introducimos estas. Eh, estas reuniones de seguimiento, como por ejemplo se hacen en la metodología ágil Scrum. En Scrum, eh, los dailies, eh, las reuniones de 15 minutos diarias en la que el equipo de, de desarrollo se junta para compartir cua, cómo está avanzando el proyecto, las, las, los problemas que se van encontrando, las posibles mejoras que se puede realizar, eso da muy buen resultado y por lo tanto es algo que se puede trasladar a este sistema, ¿no? Ese seguimiento. Eh, eh, cada mes o cada tres meses para ir mejorando. ¿no? Por lo tanto, los CFR es este modelo en el que eh, a través de la, del liderazgo se va eh, gestionando pues, la responsabilidad, el empoderamiento eh, y la transparencia dentro de toda la organización. Entonces, es la, la importancia, como os decía, de la comunicación y de la visibilidad que, se va, a da, que va a dar el sistema KR dentro de la organización. La, a diferencia de otros sistemas, eh, OKR no está vinculado con la compensación económica, por lo tanto la motivación tiene que venir del propio trabajador y de poner objetivos que sean ilusionantes para la gente, objetivos claramente de mejora. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Bueno, a mí me gusta ver OKR como un caballo de Troya que nos va a ayudar a introducir dentro de la organización una serie, de eh, protocolos, de, de ideas, de conceptos que nos llevan a un cambio cultural. Ese cambio cultural eh, lo estamos viendo a través de una serie de, de modelos de organización como las organizaciones TIL, eh, donde eh, las organizaciones TIL se basan mucho en la autogestión, en la búsqueda de la plenitud, la gente va mucho más allá de simplemente tener un, un, un sueldo o tener un trabajo o ganarse la vida, sino que hay un, un componente de autorrealización y dentro de ese, de ese componente de autorrealización está también un propósito que se debe cumplir dentro de la organización y esto es muy importante, el concepto de propósito, porque para ponerte los OKRs tienes que saber a dónde quieres llevar, a dónde quieres llegar, a qué meta quieres eh, llegar y por lo tanto... Eh, Tener en cuenta las ideas de la gente de dónde quiere ir es ese propósito evolutivo que está definiendo los nuevos modelos eh, de organización. Como os decía, las, bueno EOKR coincide mucho en, con las metodologías ágiles en el concepto de cambio de cultura, por ejemplo, en lo relativo a la transparencia o el coraje. ¿no? Entonces, coincide mucho con Scrum eh, en ese sentido de aportar transparencia y de, que la gente, y, de, y de visibilidad, ¿no? Que todo el mundo sepa, o por ejemplo, con Kanban, que todo el mundo sepa en qué es lo que están trabajando los demás y cuáles son las prioridades de los demás. Y ya eh, para terminar, aquí tenéis una serie de, de imágenes que resumen lo, todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Lo que son los, eh, los OKRs, que son objetivos, que son resultados clave, que son los CFRs y cómo se definen dentro de, de todo este sistema para, para poder utilizarlos dentro de, de la organización. Este es otro gráfico en el que se resume, si queréis ahora durante, durante las preguntas lo puedo dejar para que quede, quede claro y yo creo que ya, ya con esto eh, estamos terminando. Eh, al final me gusta también terminar con este planteamiento de de John Doer que piensa que eh, OKR no, no se va a quedar en un sistema que ayude simplemente a las empresas, sino que al final va a ser algo que ayude a mejorar la sociedad ¿no? a nivel de productividad e innovación. Por lo tanto, debería ser algo que, que todos nosotros nos propusiésemos y, y como os decía, ya he terminado. Muchas gracias por vuestra atención y... Y lo que voy a hacer es poner el gráfico anterior, si os parece bien, para que, para que podáis un poco tenerlo en cuenta y, y preguntar cosas a partir de ahí. Eh, muchas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis realizarme. Muchas gracias a ti, Javier. Eh, lo que has contado parecen cosas lógicas que no hacemos. <risa> no has contado nada extraño ni que chirríe, son cosas... Que, que están al alcance de nuestra mano, ¿no? Y, y especialmente me ha encantado la parte del propósito, de la motivación. Nos, yo hablo muchas veces que, que antes de, de fijarnos un objetivo, antes de, de trazar un camino hacia hacia algo que queremos conseguir, tenemos que saber qué es eso que nos envuelve, ¿no? Qué es eso que nos motiva de verdad. Y es sí. el propósito, ¿no? Son los valores, claro. la vocación real. Eh, sí. Fantástico. Me ha gustado sí, muchísimo. Lo, lo he dejado para, para el final, porque eh, creo que lo, si, si empiezo por todos los aspectos culturales, eh, entonces empieza a parecer muy abstracto. Y quiero que sí. la gente vea que, que esto es algo muy concreto, muy práctico, pero que al final nos va a llevar a ese, a ese objetivo de tener un propósito de organización. Por ejemplo, el, el propósito de transformación masiva del que hablan las organizaciones exponenciales, ¿no? Entonces. Eh, pero si lo vemos al final como que esto es lo que nos va a ayudar a conseguirlo, ese cambio de cultura, eh, el, por eso es OKR es como un caballo de Troya que nos ayuda a introducir cambios culturales dentro de la organización. Entonces, eh, si tienes toda la razón que una de las cosas más potentes de todo esto es el propósito, que de hecho en el libro de, de John Doer es de lo, de lo que más habla al principio. Uh -huh. Sí, sí, sí, muy yo bien. estoy de acuerdo, vamos. Bueno, pues ya hay una pregunta. José Antonio, José Antonio Gallardo, sí. hola José Antonio, eh, pregunta, si desvinculas la consecución de objetivos de la parte de incentivos, ¿cómo se puede diseñar un sistema OKR con una retribución variable? Claro, esto es, esto es un tema muy polémico porque... Eh, al final lo que se busca es que la gente lo haga porque, porque tiene una motivación más allá del dinero. Por eso digo que es importante que sea bottom up, porque si tú dejas que la gente eh, sea consciente de que puede obtener unos beneficios más allá de los económicos, por ejemplo, todo el mundo entiende que si es más productivo, al final se sentirá mejor con su trabajo, incluso tra tendrá que trabajar menos. Eh, no tendrá que hacer horas extra, no tendrá que hacer el típico presencialismo, al final lo que vamos a hacer es a modelos donde la gente se autoorganiza y puede eh, llegar a tener condiciones de trabajo mejores que las que por desgracia muchas veces se tienen donde se está estresado, donde, donde se sufre porque no se llega correctamente a cumplir con, con lo que está establecido. Entonces, tenemos que separarlo, tenemos que... Ver por un lado los incentivos, la retribución variable y los incentivos económicos estarán relacionados con algún aspecto de, eh, de los clientes que se hayan conseguido, la mejora en el negocio, cumplimiento con plazos, cumplimiento con calidad o lo que corresponda. Y los OKR son cosas eh, más relacionadas con, con, con la mejora de la organización en general. Eh, m por ejemplo, la mayoría de las organizaciones no tienen, no, no remuneran a sus trabajadores en base a la rentabilidad que obtenga la empresa. A lo mejor los directivos sí, pero no hay una, la remuneración variable suele estar relacionada con lo que consigue el trabajador, no con lo que consigue la empresa. Vale, pues en este caso, los OKRs estarían relacionados con la mejora general dentro de la empresa. Por ejemplo... No, no suele haber, para, para alguien que trabaja en una fábrica, no hay un objetivo eh, que esté relacionado con que los clientes estén satisfechos. Puede haber un objetivo con que su objetivo debe estar relacionado con la productividad de la fábrica, con que no haya fallos, con la calidad, eh, pero no está el objetivo de que el cliente esté más satisfecho. Entonces, si hay un OKR que es la mejora de la satisfacción del, de los clientes y todos los trabajadores, los que están en la fábrica, los que están en atención al cliente, los que están en ventas, todos están motivados con ese objetivo, lo que va a ver la gente es que al final las cosas dependen mucho más de ellos, de lo que pensaban y de que el trabajo de todos al final suma para conseguir. ¿Y qué es lo que se consigue? Mejores empresas, mejores trabajadores, en, trabajadores más felices y lo que tenemos que transmitir a través de este de este modelo es que no es tanto ganar más dinero sino ser más felices en el trabajo. Ir a trabajar, aunque suene un poco idílico, ir a trabajar no solo porque nos ganamos la vida sino porque realmente lo que nos satisface. Entonces, por eso no se debe vincular... Los incentivos económicos. Los incentivos económicos serán los que cada empresario o cada directivo defina para sus, para la gente, relacionados con la productividad, con la entrega de, de trabajo, con, con las ventas o con, con lo que corresponda. y luego los OKRs van a ir más vinculados con aspectos de mejora general dentro de la organización. Muchas gracias. Espero, Antonio, que te haya parecido bien la respuesta. Max pregunta, las tareas, los resultados claves para nuestra productividad, lo mejor es llevarlo a una agenda por día, literalmente sí. indicar la hora y día y cada actividad en un calendario o algo así. Sí, si sí puede ser posible las tareas que no son los resultados clave, o sea, los resultados clave eh, se dividen en tareas, las tareas nos ayudan a conseguir los resultados clave y los resultados clave nos ayudan a conseguir los objetivos. Y Yo sí que recomiendo que las tareas se pongan en la agenda. Por ejemplo, si mi objetivo es mejorar el ratio de satisfacción del cliente, tendré que hacer una encuesta de satisfacción del cliente. Pues yo tengo que poner qué día voy a crear el formulario de la encuesta, qué día le voy a mandar el correo electrónico a mis clientes y qué día voy a, voy a eh, comprobar los resultados. Y cuando ya haya hecho esa encuesta, voy a introducir resultados clave que son mejoras dentro de mi trabajo y en esas mejoras dentro de mi trabajo tendré que planificarlas dentro de la agenda. Por lo tanto, esas son las tareas. Así que sí, las tareas idealmente deberían ir dentro de la agenda. No agenda Gracias, Javier. Juan Carlos Peláez, pregunta. Los cambios generacionales es algo que estamos viviendo cada vez más. ¿Crees y en qué medida que los OKR facilitan la convivencia y sinergia que deberíamos tener entre los denominados nativos digitales y los que se consideran prenativos digitales, de los cuales también hay mucho que aprender y aprovechar? Gracias. Muy, muy interesante esto. A ver, eh, pensad que este sistema se inventó en Intel eh, hace 40 años. O sea, no es algo digital, o sea, no lo ha inventado Google, aunque Google lo haya. No, el, el Google lo empezó a utilizar eh, prácticamente desde su nacimiento, pero que lo haya utilizado Google y lo haya utilizado con éxito Google no quiere decir que esto sea algo eh, pensado exclusivamente para empresas digitales. Y que Intel sea una empresa de tecnología no es una, no es una empresa digital. ¿no? Entonces, es cierto que todas estas cosas parece que las entienden mejor. Los nativos digitales o, o, o gente más acostumbrada a la tecnología. Pero si os fijáis aquí en esta imagen, por ejemplo, no habla nada de tecnología, no habla nada digital, ni. O sea, son todo conceptos eh, relacionados con cómo funcionan las personas, y además, probablemente las personas que ya tienen más, más años trabajados entenderán mucho mejor todo esto de, eh, de la búsqueda de la excelencia, de tener un propósito, de ponerse objetivos inspiradores y quizás alguien más, más joven pues está pensando más en cuál es su primer sueldo o que tiene que pagarse la hipoteca o el alquiler o lo que sea y no está en, en cosas quizás tan elevadas. ¿no? Entonces yo creo que lo que puede ser muy positivo es me, juntar a ambos tipos de perfiles en que juntos definan objetivos eh, para toda la organización. Aquí va, va, tiene que haber mucho debate, ¿no? Es el, el concepto de coraje del que se habla en, en Scrum. Coraje no es valentía a la hora de, de luchar y de enfrentarse a otros, ¿no? El coraje es atreverse a decir lo que se piensa, con lo que se está de acuerdo, con lo que no se está de acuerdo y a partir de ahí, entre todos, intentar mejorar, ¿no? Entonces, yo creo que es una oportunidad cuando se dan ese, esos dos tipos de perfiles dentro de una organización, aprovechar para que estos sistemas eh, ayuden a unir, unir, unirlos unos con otros. María dice que, al hilo de, de la pregunta que hizo José Antonio, que comenta... Que, que comenta que, que sí está de acuerdo contigo, aunque puede resultar algo complicado de gestionar, María dice que estaba escribiendo algo relacionado con eso, que la retribución variable, donde existan OKRs, estará solo vinculado con logros comunes de empresa. No, bueno, con logros comunes de empresa o con logros personales, pero que no sean aquellos que están re relacionados con la retribución variable. O sea, por ejemplo, un comercial eh, claramente va a tener una retribución variable en, en base al número de clientes que, que consigue o a la facturación que generan esos clientes. Pero puede que no tenga una retribución variable en relación con el número de eh, conferencias que realiza o el número de eh, reuniones mm, eh, con los clientes que realiza o el número de, o, o la calidad de las presentaciones que realiza, o la formación que tiene en, en aspectos comerciales. Entonces, en lo personal, un objetivo puede ser, por ejemplo, eh, hacer un curso sobre cómo hablar en público, o un curso sobre negociación, o, sea, o obtener una un, algún tipo de de acreditación o de titulación o de reconocimiento relacionado con, az, con hacer ese tipo de cosas. Entonces, eh, el, pensad que los objetivos se ponen cada tres meses y la retribución variable suele ser anual. Por lo tanto, y la retribución anu, variable suelen ser muy pocos, muy pocos aspectos, pueden ser dos o tres aspectos dentro, de, dentro del trabajo de las personas. Entonces, los objetivos son muchísimos más, a lo largo del año tenemos cuatro trimestres, por lo tanto, eh, si nos ponemos dos o tres objetivos por, por trimestre, tenemos más de diez objetivos al año, por lo tanto, eh, la, es una manera de ver cómo se diferencia. ¿Que puede haber algún objetivo que coincida? Sí que puede ocurrir, pero el hecho de que se consiga o no el objetivo en los OKRs, no quiere decir que al final del año el directivo correspondiente no decida que esa persona no, lo, no, lo, no consiga ese, esa retribución variable. Eso ya depende de, de, de los criterios que siga la, la organización a la hora de conceder la retribución variable. Por, de esa manera es como se diferencia. En todo caso, ya os digo que aquí hay controversia y hay gente que piensa que que de alguna manera se pueden vincular, ¿vale? Para que, para que lo entendáis un poco mejor, Google tiene dos tipos de OKRs. Hay unos OKRs que son más, podríamos decir, genéricos, de cosas que hay que hacer, de cosas que se pueden mejorar, y luego hay otros OKRs que son estratégicos. Eh, los OKRs estratégicos son de organización y es... Eh, pues tenemos que reducir el tiempo de carga de la web porque eso nos va a permitir eh, vender más publicidad. ¿vale? Y entonces toda la, toda la organización se enfoca en ese tema y de ese objetivo se derivan objetivos concretos para todos los equipos y todas las personas. Pero luego hay objetivos que son mucho más genéricos de, de aspectos de mejora de la organización en cuanto a, a productividad, a relación con, con los clientes, a trabajo en equipo, a muchas cosas que, que no es necesario que luego estén vinculadas con la retribución variable. Muy bien. Bueno, Pedro agradece la charla y además eh, le recomendamos la lectura de, de uno de los últimos artículos que has publicado en Futurizable, y nos da las gracias por, uh -huh. por haberlo recomendado. Gracias a ti, Pedro. Antonio Martínez eh, pregunta, ¿organizarías igual los objetivos para distintos tamaños de organizaciones? Bueno, el, eh, yo creo que hay que seguir el mismo criterio, da igual que, y, y yo lo estoy viendo, por ejemplo, con startups, con empresas pequeñas de, de 3, de 5, de 12 personas. Y lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros en Singular eh, somos 650, entonces no se puede pretender mm, e implantar OKR a 650 personas repartidas en cuatro países eh, a la vez. ¿no? Entonces, yo creo que en las empresas pequeñas, empresas de, pues eso, de 10, 15, 20 personas, se puede poner un objetivo de toda la organización, un objetivo por, por, para equipo y un, objet y un objetivo por, empre por persona, para empezar, pero en las grandes es mejor em ir por, e por equipos, o sea, decidir, definir pues, el equipo de, de, de, de gestión del personal o el equipo comercial o el equipo de, eh, de calidad y poco a poco ir, eh, el, el, lo normal, en estas para este tipo de cosas empezar por el equipo de innovación que va a ser el más receptivo para este tipo de, de novedades, pero luego se puede llevar a cuáles son los equipos que más necesidad pueden tener de, de mejorar, entonces claramente la manera de hacerlo no sería la misma, pero el, cómo aplicar los objetivos sí Bien, gracias Alberto pero, da las gracias y dice parece más una mezcla entre método de objetivos tipo KPIs con sistemas de productividad como el GTD sí, sí, sí totalmente, de hecho eh, eh, o sea, OKR eh, tiene una mezcla de o sea, de lo que son gestión de objetivos con KPIs con, con, el, con el sistema de, de dirección por objetivos de Dracker, con el cuadro de mando integral o sea, recoge lo mejor de cada uno, pero le aplica tanto los aspectos de productividad que dice Alberto como eh, aspectos de nuevos modelos de organización más relacionados con el cambio cultural, o sea, con el con la con estos temas de transparencia y demás. Uh -huh. José Antonio hace otra pregunta ¿Qué dificultades has visto para su puesta en marcha pensando en una pyme tradicional? Sí. Bueno, en primer lugar, o sea, las, los que yo he visto en general son la constancia, eh, lo que os decía, esto es muy fácil abandonarlo, en el momento en el que te descuidas un poco, pues se te olvidó actualizarlo, se te olvidó verificarlo y, y se pierde enseguida la ilusión, o sea que habría que poner obligatorio en la agenda cada tres meses, día de revisión de los OKRs para toda la empresa y, y cumplirlo y que eso no, no se pueda cambiar, ¿no? Y cada semana, pues todo el mundo debería poner en su agenda eh, cinco minutos para revisar los OKRs y cada mes diez minutos, ¿no? O sea que el tema de la constancia es fundamental. Por eso decía que es muy importante, por ejemplo, en Scrum... Eh, es obligatorio que cuando empieza un proyecto tiene que haber una reunión de planificación que dura unas, una serie de horas, eso es lógico, pero cuando acaba un proyecto tiene que haber una reunión de retrospectiva y de revisión. O sea, una re reunión de revisión de si se ha cumplido con lo esperado y, y de retrospectiva de si se ha trabajado en, en la línea de lo esperado. ¿no? No, bueno, no solo cada, cuando acaba un proyecto, sino cuando acaba lo que se llama un sprint. Entonces, esas reuniones están agendadas y es obligatorio asistir y, y, hay, y, y nadie se puede escapar de eso. Entonces, eh, yo diría que en OKR tiene que ocurrir lo mismo. Y luego la otra, la otra dificultad es el tema de ponerse objetivos que son abstractos. Por ejemplo, una compañera de trabajo me decía que ella quería ponerse un, un OKR que es mejorar su sueldo. Eso no es un OKR, eso es una meta, eso es una ilusión que tiene ella de algo que quiere conseguir, pero que no está en su en su poder, no está en su mano. Ella no tiene el control sobre su sueldo, su sueldo lo decide su jefe. Ya, pues, estaría genial que lo pudiese decidir ella, pero ella no lo puede decidir. Lo que sí que puede hacer ella es eh, hacer cosas que le ayudan a mejorar en su, en su sueldo. Por ejemplo, obtener eh, una nueva formación que le permite hacer cosas que no podía hacer antes y que le ayudan a, eh, a mejorar dentro de su trabajo. O puede cumplir con cosas que le van a ayudar a su vez a cumplir con su objetivo de remuneración variable. Eh, o puede cambiarse de empresa si lo que quiere es directamente eh, mejorar en su sueldo y sea una empresa donde le paguen más. Entonces, en, en las empresas, y, y yo entiendo que en las pymes, pues ocurre y, y seguramente muchas veces más que en otras empresas, eh, hay tanta incertidumbre que puede que tengamos a ponernos objetivos muy abstractos, ¿no? De, Pues antes os decía, quiero ser el líder o quiero ser innovador. Ser innovador no es un, un OKR, o sea, ser innovador... Eh, requiere tener a alguien que se dedique a la innovación, por ejemplo, o requiere eh, llegar a un acuerdo con una universidad para comercializar un producto que han desarrollado eh, un centro de investigación. Entonces, un OKR es eh, comercializar un producto desarrollado en un centro de investigación, lo cual hace que seamos innovadores, ¿no? o eh, introducir un sistema de calidad. Eso nos hace ser eh, innovadores, pero no ser innovador en sí mismo, nos hace innovadores o querer serlo. ¿no? Entonces yo creo que esos son los problemas que pueden tener las pymes, ¿no? que, que se pongan igual que las personas, por muchas veces por desconocimiento, objetivos demasiado abstractos. Bueno, José Manuel de ben, eh, ¿le parece interesantísimo para trabajar gente mayor con gente más joven?, y Sara eh, dice que en su empresa están implementando un sistema parecido con la estructura. Metas desglosadas en objetivos que se consiguen con proyectos que se componen de fases y estas fases en tareas, para que cada trabajador sepa que esa tarea contribuye a conseguir la meta X. Fenomenal. Claro, pues eso es la parte de lo que es el sistema, es exactamente eso. ¿A esto que habría que añadir? Transparencia, eh, seguimiento, que no haya demasiados objetivos y que esos objetivos sean a corto plazo. Entonces, si, o sea, lo que le falta es la parte, podríamos decir, de cultura, ¿no? de cultura de organización o, o, de, o de buenas prácticas. Lo que, está, lo que tienen es el Excel en el que aparecen las metas, objetivos, las fases, las tareas, pero claro, eso luego hay que acompañarlo de, de modelos que te ayuden a cumplirlo entonces eso está fenomenal pero luego hay que, que darle dotarle un poco de, de de este de todas estas ideas que te van a ayudar a conseguirlo ¿Los OKR personales también son públicos? Eh, los OKR, o sea, si son los OKRs dentro del plan de OKRs de la empresa, sí. O, otra cosa es que luego cada uno quiera tener sus OKRs a nivel particular privados. Pero si, por ejemplo, el que decía de mejorar en el sueldo de una compañera, no es, eh, no, no tiene, no es necesario que sea público. Pero si esa compañera decide aprender una cosa porque le va a permitir hacer algo que no hacía hasta ahora, eso sí debe ser público. ¿Qué ocurre? Que en empresas muy grandes, eh, al final no todo el mundo va a poder ver los OKRs de todo el mundo y, y tendrá que haber, que haber cierta estructura para que entre unos y otros pues, eh, se puedan hacer seguimiento, ¿no? al menos dentro de un equipo, eh, los que compartan eh, proyectos y luego los líderes de cada equipo eh, poder ver los, los OKRs de, su, de la gente de su equipo y luego muy importante que todo el mundo pueda ver los OKRs de toda la de los propios de la empresa. ¿Cuáles son los que se ponen en la empresa? Porque a raíz de esos, o sea, la empresa se pone sus propios OKRs, los, director, los directivos de la empresa ponen unos OKRs para la empresa, los directivos se ponen sus propios OKRs y luego la gente se pone OKRs que le permiten conseguir esos objetivos. Javier pregunta, viendo la diapositiva veo que los objetivos deben, pueden ser aspiracionales. ¿No podría ser a nivel de organización un ser referente y tener ese OKR con miras a un año en vez de trimestral? Sí, eh, los OKRs pueden ser anuales, pero tienes que ser capaz de crear a su vez OKRs trimestrales que te, que te ayuden a, a ser referente. Por ejemplo, si ser referente implica un número de apariciones en prensa, puede haber un objetivo que es hacer una nota de prensa y que me la, la publique determinado número de medios. Entonces, hay un OKR que es anual y a su vez OKRs que son trimestrales que te ayudan a conseguir el anual. Como decía antes, en, en YouTube eh, los, había un OKR que era tan aspiracional o, sea, o tan tan difícil de conseguir que tardaron tres años en conseguirlo pero eso no quería no quiere decir que no hiciesen cosas cada tres meses que les ayudase a conseguirlos entonces eh, es un poco de la idea ¿no? pero lo más importante es que no podemos quedarnos en tener objetivos anuales solo porque entonces lo vamos a dejar para el final y, y lo vamos a ver demasiado lejos demasiado inalcanzable y no vamos a ponernos a trabajar mañana mismo, que es cuando hay que empezar a aplicar esto. Mm. Javier, genial. Gracias, Javier. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues gracias a todos por haber venido, Javier especialmente. Me ha encantado, me ha encantado me eh, además el enfoque, el enfoque es fantástico. Me parece que sí, se, se va a compartir. Me parece además que, que quita presión a jefes y quita presión a empleados que creo que es el problema que tenemos a la hora de fijar objetivos. Los jefes se sienten presionados porque tienen que controlar y los trabajadores se sienten presionados porque les van a contratar, controlar los objetivos y de esta manera se reparte la presión y, y, y yo creo que, que es más fácil ¿eh? claro. intentar conseguir objetivos. Claro, claro. Tenemos que verlo en general como una tendencia que hay en el mundo de la empresa y en general de muchas organizaciones a querer mejorar. Y, y está muy relacionado con, con el Kaizen, que es la mejora continua que viene de Japón, está muy relacionado con las metodologías ágiles que vienen del mundo del software, está muy relacionado sí. con Lean Startup, que es como las empresas van validando cuáles son las necesidades que tiene el mercado. Es decir, que esto no es algo que ha aparecido de repente y, y ahora ya nos ponemos todos a hablar de ello, esto es una tendencia y es, un, es algo que hay que aprovechar porque sí. nos puede dar muy buen resultado. Y es una forma de... el liderazgo que, que está ahora de tendencia, ¿no? Que es un liderazgo horizontal, un liderazgo compartido. Sí. Eh, fantástico. Muy bien. Bueno, pues... Ah, mmm, José Antonio... Bien, os voy a pasar. Eh, yo, eh, para el tema del software, yo utilizo Excel, porque al, así también lo tengo compartido con todo mi equipo y todo esto, pero... Os voy a pasar eh, los enlaces del software que hay por si queréis eh, probar alguno. Ah, mira, Javier Ramírez nos comparte Wilton y pulsar app. Pulsar uh -huh. Ah, sí, es que hay, hay muchísimos. Eh, pero sí, yo tengo también aquí varios recopilados. Pero ahora... Eh, bueno, no sé si esto se puede quedar abierto y lo... Si quieres me los mandas y se los hago llegar yo por correo electrónico, Javier. Vale, sí, porque ahora esto, no sé si es por la por la, conex, o sea, por la llamada o está, va muy lento esto. A ver, muy bien, pues sí, vamos terminando y en todo caso a ver si puedo compartirlo ahora por aquí. Estupendo. Bueno, pues gracias a todos por haber venido. Gracias a ti en especial, Javier, por la magnífica presentación. Y, y me temo que te vamos a volver a llamar, ¿eh? Encantado. Muchísimas gracias. A vosotros. Un saludo. Adiós. Adiós.